El bola ya anda por ahí Ojo. ¡Qué tal amigos de Playpro Ya estamos listos para este cierre de temporada Pumas Oro Recibiendo a Potros AC de Toluca Ahí la se llama de Capitanes para revisar quién andará la patada inicial de este encuentro. Categoría infantil AA. Bien, todo listo para el inicio del encuentro. Los Pumas son los que tienen la primera oportunidad con equipos especiales. Van a patar de la yarda 30 por un retraso de juego. En este inicio del encuentro Así que ya están listos derecha Listos izquierda Ahora sí, vámonos Se inicia el encuentro, inicia el cierre de temporada para Potros y Pumas Se pasa el fildeo para Potros Ya levanta número 18 y viene desde atrás El equipo especial, incluso el pateador alcanza a llegar al tacleo Y evitan que la devolución de Potros sea efectiva o positiva porque nada más llegó a la yarda 22 Desde ahí vendrá primera oportunidad 10 por avanzar para Potros ¡Venga, go! En esta primera oportunidad Potros Consigue un acarreo de Dos yardas positivas para la ofensiva visitante. Y de inmediato rompen la línea de golpeo. Sin reunión, sacando las jugadas en serie. Otro nuevamente vuelve a atacar por tierra a la defensiva universitaria. Y tendremos una tercera oportunidad y ocho por avanzar. Tercera oportunidad. 8 por avanzar. Para atrás coreback, pase Hits. Es incompleto. A punto de ser pase atrasado y provocar el fumble, pero no. Si sí fue adelantado, pase incompleto y entra cuarta oportunidad para otros. Dos fielderes, lo que coloca Pumas. Oro en esta situación, ahí hay un tiempo fuera. Por parte de Potros Toluca. Ahí está el despeje. De aire, de aire el fildeo viene la devolución por parte de Pumas. Está dando la vuelta, buenos bloqueos no hay castigo. Se está escapando Gonales y regreso de 56 yardas, pero volaron pañuelos ahí por la yarda 30, lo que nos indica el oficial en el centro del campo, que es un bloqueo por la espalda, así que a partir del punto del foul, 15 yardas para atrás Pumasoro. Primera oportunidad, 10 por avanzar para, para Pumas Oro, ahí van por carrera en el centro del campo, usan una serie de cortes y lo tenemos con primeros 10 a de 11 yardas para Pumas Oro. Van por tierra, ya voló el pañuelo por lado izquierdo. Moviendo, tiene distancia de primero y 10, pero con el foul es en contra de Potros. Es declinado. Nos quedamos con el avance de Pumasoro y es primer y 10 para el equipo local. El pase es completo. Así que llegan ahora sí los primeros seis puntos para la Universidad, para Pumas Oro Infantil AA. Abren el marcador con una buena devolución, un buen fildeo. Lamentablemente no, no contó esa anotación por el castigo. Pero ya dos jugadas después consiguen poner los primeros seis puntos del encuentro en un pase de 30 yardas. Es ahora el extra. La patada rebotada en la línea de golpeo la levanta el pateador. Va a intentar cruzar las diagonales, pero la carga defensiva del equipo especial de Potros logra evitar más daño en esta serie ofensiva de Pumas. Por el extra. Fue malo. Así que solamente son seis puntos para Pumas. Cero para Potros en este inicio del encuentro. En esta categoría infantil doble A. Pumas ya puso puntos. Pumas ya reanudó el encuentro. Y viene la devolución por parte de Potros. Cruzando la yarda 40. La 45. Faltaba el pateador. Y es el mismo pateador quien tiene que detener. La devolución de Potros. Y desde la yarda 48. Primero y 10 para la visita de Toluca. Listos en la línea de golpeo Potros y Pumas. Potros en primera oportunidad. 10 por avanzar. Ahí está el conteo largo. Sale la jugada. Van por tierra. Al lado derecho. Ahí hace el corte. Era una jugada directa por el centro, pero al encontrar cerrado el espacio decide hacer el corte a la derecha. Y en esta decisión gana seis yardas para Potros. Ahí va la segunda oportunidad. Buscando cuatro yardas de primero y diez. Mientras ya cruzó el medio campo, equipo visitante de Toluca está a una yarda de conseguir primero y 10. Tiempo fuera por parte del oficial. Mandó pedir las cadenas para verificar y dice que faltan unas pulgadas para que Potros consiga el primer y 10. Tercera oportunidad y Potros va por esas pulgadas para mantener la ofensiva Van por carrera, choca el coreback con el corredor Es el mismo coreback que sale por el lado izquierdo Rompe contacto, sigue moviendo las piernas Ya pistó fuera del campo de juego Pero el avance es positivo, es bastante generoso en esta jugada de engaño con el corredor El coreback sale... Por el lado izquierdo, por fuera de los tacles y consigue un avance de 20 yardas. Que no solo le da el primer 10, sino lo pone cerca de la zona roja. Continúa Potros con el avance. Tiene primera oportunidad, 10 por avanzar. Yarda 27. Ahí van otra vez con el número 7, ahora el que intenta pasar por el centro del campo, pero no lo dejan avanzar. Se cierra la defensiva universitaria. Allá va la carrera por el centro, pero entra de inmediato la defensiva y no va a ningún lado. Tercera oportunidad. 8 por avanzar. El pase Hits completo. Sigue avanzando después de la recepción buscando el primero y 10. Y lo consigue. Balón en la yarda 15. Balón puesto en primera oportunidad. 10 por avanzar. Ya Potros está en zona roja del campo de juego que defiende Pumas Oro. fuera por parte de Pumas. Primera oportunidad 10 por avanzar. Balón en la yarda 15. Segunda oportunidad Y en este carrero recuperan yardas perdidas en la jugada anterior Cuatro yardas en este carrero para Potros Tercera oportunidad y nueve por avanzar Tiempo fuera, solicitado por el oficial, para indicarnos que se acabó el tiempo del primer cuarto. <tose> Iniciamos, segundo cuarto del encuentro, tercera oportunidad, Corea -Snick, por el centro del campo, por esa yarda que necesitaban para primero y gol, y lo van a conseguir. Primero y gol para Potros Toluca. Y están a cuatro yardas de empatar el encuentro. Primero y gol para Potros. Van otra vez por el centro del campo. En una wildcat. Número cuatro es de Potros que intentaba irse de manera directa al cruce de diagonales. Pero Pumas... Una muralla azul y oro lo que forma en el centro del campo para evitar caer, eh, ver caer sus diagonales. La segunda oportunidad y gol. Nuevamente por el centro del campo, se acerca la social, dice que no. Que está a pulgadas de cruzar las diagonales. Tercero y Gol y pulgadas por avanzar inmediato se levantan se ponen en formación tiempo fuera por parte de Pumas otra vez por el centro y se consiguió eran apenas unas pulgadas lo que necesitaba Potros la línea y el que empujó y Pumas no pudo resistir el empuje de Potros y acaban de pasar el encuentro. Que es una por del lado izquierdo y reacciona rápido la defensiva recorre bien y mantiene empatado el encuentro la defensiva universitaria 6 a 6 el marcador en este segundo cuarto del encuentro, categoría infantil doble A listo equipo de potros para reanudar el encuentro Ahí está el despeje, la devolución por parte de Pumas. Se tardó un poquito en atacar el hueco y esto lo aprovecha Potros para entre dos defensivos frenar en la devolución de Pumas Oro. La carrera buena por parte de Pumas, se está escapando, falta un hombre. Lo ataca No dudan en dejarle ir La carrocería Y en esta decisión Del corredor Gana tres yardas más Después del primer contacto defensivo Van por carrera Y pierde yardas pumas En esta primera oportunidad terrestre Segunda oportunidad. Correbac baja y dale la vuelta. Por el centro encontró un corte. Por un pañuelo ahí donde lo taclean. Vamos a ver de qué se trata. Es en contra de Potros. Por parte de Pumas Detenido atrás Así que entrará tercera y largo Para Pumas Tercera oportunidad para, para atrás Busca receptor Pase es completo Vamos a ver si le alcanza para el primer 10 No Se va a quedar a tres yardas de conseguir el movimiento dado de cadenas. Llegará la cuarta oportunidad para Pumas. Cuarta oportunidad. Y allá va la carrera buscando esas tres yardas. Una serie de cortes. Vamos a ver. Ataca el centro. Y se va a quedar al límite. Quizá vayamos a ver el oficial que pida la cadena. Para medir. ¿No? Dice que a simple vista no llegó a la marca del primer 10. La carrera por parte de Potros en primera oportunidad. Rebotado en la línea de golpeo. Y se mueve antes la ofensiva de Potros y van cinco yardas para atrás a jugar tercera oportunidad tercera oportunidad y largo Torebach busca receptor, sale de la presión suelta el pase, es interceptado y de inmediato está el que tenía que llegar de la bola para detener el tacleo. Así que en bola muerta, no, es bola viva, hay un hombre inelegible en zona de pase. Es declinado el castigo y nos quedamos con el primero y 10 para Pumas Oro. Últimos dos minutos de la primera mitad, empatado el encuentro, marcador Play Pro. 6 para Pumas, 6 para Potros Pero Pumas en los últimos dos minutos del segundo cuarto Tiene la ofensiva en la yarda 24 del campo Que defiende Potros Toluca Tiempo adentro, tiempo corriendo Y así que viene la primera oportunidad de Pumas Corba que espera, pasa el centro, tiene al hombre, es completo Está en la 5, está en la 4, está en la 1, está en el 2 Directo a la anotación Pumas Oro no duda en atacar el centro del campo Que está totalmente solo Y en un envío de 24 yardas Pumas retoma la ventaja en este primer medio ¡Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Tiempo fuera Pumas Problemas con el centro, levanta el coreback, resuelve rápido lo más que puede, pero también reacciona la defensiva de Potros y evita que el coreback cruce las diagonales dejando el marcador Play Pro. 12 para Pumas, 6 para Potros en esta recta final del segundo cuarto. Segunda oportunidad Primera oportunidad, 10 por avanzar Les piden, se apresuren porque ya no hay tiempo fuera para ningún equipo El reloj sigue caminando y Potros quiere irse con el empate O la ventaja, si es posible, al descanso Van por tierra, jugada larga, lo van a taclear dentro del campo Y el reloj no se para, el reloj sigue caminando hay un castigo. Sujetando en contra de Potros. Último minuto del segundo cuarto. Marcador Play Pro, 12 para Pumas, 6 para Potros. Potros en primera y 20 por avanzar. Van a ir por tierra, una en contra del hueco, se ataca, va y rompe contacto, fútbol, perdió la bola, recupera Pumas y aquí viene la devolución. Y Top Sound de Pumas, revisamos el campo, hay un pañuelo, vamos a ver si la anotación va a ser válida o con el pañuelo vamos a jugar una primera oportunidad para Pumas. Última jugada del segundo cuarto. Suelta el pase. Es completo. Pero no le va a alcanzar para llegar a las diagonales. Y con esa jugada nos vamos al descanso. Marca del Play Pro. 12 para Pumas. 6 para... Otros. Listo equipo de Potros para reanudar el encuentro en el tercer cuarto. Potros con el marcador Plepro, 12 para Pumas Oro, 6 para Potros Toluca, categoría infantil AA. Inicia el tercer cuarto, problemas con el fildeo, la bola está libre, la bola está libre. Y por poco pierde la ofensiva Pumas en este título del fielder activa la jugada Flix pase al centro del campo y... alcanzó a regresar el defensivo le alcanzaron las piernas para evitar que el receptor se llevara la bola y queda incompleto el pase para Pumasoro Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Un corte más, se mete al centro. Un corte más, sigue de pie. Y ahora sigue la cortina de bloqueos. Alcanza a regresar El jugador de potros, alguien más. Lo sacan del campo de juego. Y es un gran avance de cerca de 42 yardas para Pumas Oro. Ahí va la carrera nuevamente con el número 18 por el lado izquierdo. Segunda oportunidad. El pase es completo con el número 3. Sigue los bloqueos y va a quedar en la yarda 1 con primero y gol para Pumasoro Tercera oportunidad, el pase al lado izquierdo, malavareado, incompleto. Bien, le estorba la defensiva de Potros y entrará. Castigo, en la jugada se repite, tercera oportunidad. Tercera oportunidad, la carrera por el centro, por una yarda. Y dice un oficial que si sí entró, El, la Payer central lo marca válido, así que Pumas solo seis puntos más en este tercer cuarto. 18 puntos para Pumas Oro. 6 para Potros. Y aquí tenemos nuevamente a Pumas intentando el extra. Van por dos puntos. Suelta el pase. Yes. Incompleto, dice un oficial. El Ampire Central dice que es válido. También hay un pañuelo en la jugada. Hombre inelegible en zona de pase. Por lo tanto... No cuenta la jugada y repetimos el punto extra. ¡Sí, sí, sí, sí! Tercera oportunidad. Corebac busca al lado derecho. Se rola, no encuentra el receptor. Y él es el que ataca la esquina. Y ahora sí, después de tres intentos, se completa la conversión así que ya son 20 puntos para pumas oro 6 para potros y para renovar el encuentro 20 puntos para pumas oro 6 para potros Toluca y aquí viene la patada de salida. Tratando de incomodar el fildeo y la devolución de Potros y se logra el cometido, complica el, la situación de trabajo para el fielder y no hay mucha devolución, alcanza a salir a la yarda 25, desde ahí Potros-Toluca con primer 10. Tiempo fuera por parte de Pumasoro, si un tiempo fuera corto así que no tiene por qué salir los equipos. Primera oportunidad 10 por avanzar, el pase es completo, pero no, fue pase atrasado, se le cae de las manos al receptor, pero la bola queda viva, así que recuesta el receptor sobre la bola para no perder la ofensiva. Responde rápido Potros y vuelve a recortar distancia entre Pumas, Oro y Potros. 20 a 2 el marcador, van por dos puntos los de Toluca. Pase rápido es incompleto, así que Potros solamente con los 6 puntos del pase... 20 a 12 el marcador Play Pro en este tercer cuarto del encuentro entre Pumas, Oro y, Pum y Potros Toluca, categoría infantil AA. es completo una serie de cortes y será ahora segunda oportunidad 6 por avanzar pero se termina el tercer cuarto del encuentro, nos vamos al último cuarto del encuentro con el marcador Play Pro, 20 puntos para Pumas azul, perdón para Pumas oro 12 para Potros Toluca pequeño retraso porque no estaban puestas bien las cadenas y el dado finalmente ya se ajustan esa par de pulgadas desviadas y sale el va buscando receptor encontró al hombre, vamos a ver si le cuentan la recepción si sí tuvo el balón en las manos control total, pero vamos a ver si estaba dentro del campo a la hora de caer y completar el 100% de la recepción Aquí viene Coreback. Bueno, se pierden yardas en esta tercera oportunidad. Entra cuarta oportunidad. Y tendrá que despejar la ofensiva el equipo universitario. Un despeje a punto de ser bloqueado. Buena la patada. Con potencia se quitan los hombres de Toluca. Y. La ofensiva de Potros saldrá en la yarda 20, desde ahí primeros 10 para la visita. La primera oportunidad por parte de Potros es por tierra. Intentó por el lado izquierdo y consigue apenas una yarda de ganancia en este acarreo, la ofensiva de Toluca. Segunda oportunidad... La carrera por el lado izquierdo Tercera oportunidad Aguanta, aguanta Sale rolando al lado derecho Y en este no encontrar receptores Trata de escapar Pero en el escape se encuentra la defensiva Azul y oro Los cuales le ponen un alto Y lo dejan lejos del primero y diez Ahí va el despeje Problemas para el cierre, la va a tomar, no la toma, se quita. Y Pumas a oro, tiene primer 10 en su yarda 38. Hay un castigo en contra de Pumas, se aplica o se repite, se declina, que va a hacer el coach de Potros, vamos a verlo en un instante. con la carrera, se le sueltan el balón al corredor y es el mismo que alcanza a recuperar la bola solamente se pierden yardas para Pumas Oro y es segunda y largo para el equipo universitario coreback busca el lado derecho, izquierdo y en la carrera Primera oportunidad, 10 por avanzar, ya cruzaron el medio campo los Pumas, los tenemos en la yarda 44, el pase incompleto, se va de las manos al receptor, queda segunda oportunidad, las mismas 10 por avanzar. Segunda oportunidad, el pase es completo. Se pasa el defensivo, no lo pueden taclear, sigue moviendo las piernas. Y tenemos, me parece que es el primer 10 para Pumas. Se consigue el movimiento de cadenas. El reloj sigue caminando. Y pronto llegaremos a los dos minutos restantes de este cuarto cuarto. marcador Play Pro en este cuarto cuarto, 20 para Pumas, 12 para Potros, infantil doble A la categoría que se está desarrollando, en esta primera oportunidad, poco el avance y el oficial nos indica que restan dos minutos para terminar el encuentro. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Segunda y 12 por avanzar. La carrera por el lado izquierdo, siguen los movimientos y bloqueos que generan sus receptores. Y en este carrera de 4 yardas, entrará tercera oportunidad y 8 por avanzar. Tercera oportunidad. Y 8 por avanzar, busca receptor. No hay por dónde pasar. Lo capturan atrás. pierde de yardas. Y será una tercera, más bien cuarta oportunidad. Y largo por avanzar. Cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva. El balón fuera del campo. Así que desde la yarda... 14, primero y 10 para Potros, último llamado para tratar de empatar el encuentro. Tiempo fuera, Potros, Toluca. Primera oportunidad, 10 por avanzar, pase reversible el envío muy largo, muy lejos de las manos del receptor incompleto, segunda oportunidad, 10 por avanzar Suelta el pase, es completo. Gana la posición entre tres defensivos y mueve el dado y la cadena. Primero y diez nuevamente Potros Toluca. el pase se está escapando sigue moviendo las piernas tiene primero y 10 y se tienen que levantar rápido para soltar el balón se forman el oficial acomoda y tiempo adentro Todavía con la esperanza de empatar El encuentro Ahí va el pase es Incompleto Vamos a ver si sale una jugada más para Potros Segunda oportunidad Y el pase va largo Va a la esquina Y se queda incompleto Yeah, queda tiempo para una jugada más de potros Va va Lo persiguen, lo soltaron Suelta el pase a ver quién lo cacha Queda incompleto Y se acabó Pumas Oro Cierra con victoria La temporada 2022 En la categoría infantil doble A Marcador final Play Pro, 20 puntos para Pumas Oro, 12 para Potros Toluca. Categoría Infantil AA, temporada 2022 en Onefa.